Vale eh... Este es el problema Que ya lo estoy viendo, tío Que me está dando estos lagazos Me está dando unos lagazos Que flipas, tío Un cofre ¿Diamante? Ya puta mierda Ya puta mierda Hombre, si me hubiera tocado una etiqueta La verdad es que estaría Bastante bien a ver, habría estado bastante bien una etiqueta mm. la arena de armas me la voy a llevar vale, los cofres tengo que quitarlos los cofres de aquí del nether los voy a quitar porque así ya sé cuáles eh, cuáles han sido los que he cogido vale. esto por aquí una bajada yo si no me equivoco lo he aquí ¿no? no aquí no cero Sí. los cofres los voy a ir quitando a ver está la agua Necesito también Blaze, ¿eh? pero antes que nada no, necesito. Necesito cofres, necesito diamantes. Eso de allá, al fondo es un cofre, ¿verdad? Son varios cofres los que hay aquí. Vale. Mm. No estoy teniendo suerte ¿eh? con los cofres. Un mechero. Me no está tan mal Pero Sigue sin ser lo que quiero Quiero diamante Diamante Diamante Vale Por aquí es por donde yo he estado Aquí más Por favor, mira otro cofre Oro Tío sin... Sin diamante... Muy chungo, eh. Necesito un puto diamante, tío. Dos. Necesito, Dios Dos. ¿Con dos diamantes. En verdad... <ríe> Para ser sincero, necesito cinco. Pero... Con... Con poco me conformo. Shader. Verdaderamente. Pero te este estoy quitando los cofres No lo sé A ver A ver, a ver ¿Por aquí hay algo? Por aquí ni nada Lo no, que no me quiero encontrar es para nada Pero para nada un Wither no encuentre un Wither hmm. La tenemos jodida ya Estoy escuchando uno Estoy escuchando Blaze encima mía No me gusta nada Este plan bueno, Aquí hay más cofres Oro Y yo tío en serio no me vais a dar No me vais a dar nada tío esta mierda es esta tío. Quítame ese cofre mm. No me está gustando nada esto de verdad La verdad Y yo es que no es muy complicado encontrar diamantes en una Netflix tío Estoy escuchando Blaze allá arriba Bueno Menos da una piedra Porque quiero tantos mecheros, tío Yo verdaderamente prefiero mecheros antes que armaduras O no Pero la verdad es que da un poco de creer Va de oro si sí que no lo quiero Eso seguro que no Vale, por aquí hemos dicho que no había nada, ¿no? arriba no está allá sí ahí me parece que ya hemos estado sí ahora sí aquí ya hemos estado sí esta es la zona que hemos visitado antes pues por aquí vamos a tener que ir por allí no hemos ido por aquí sí creo aquí. ahí ahí estoy viendo cofres Mucho Cofre, tío, eso está muy bien. Me encanta que haya mucho cofre, pero poco diamante, tío. Y la verdad es que mmm... los cofres, estos los quiero más que nada por el diamante. Si no hay diamante, es como si no hubiera nada. A ver, por ahí no, porque ya salimos de aquí. plan de lo que es la construcción esta de, plan de lo que es la fortaleza. Por aquí, sí o sí. Por aquí. Hemos dicho que no. Vale, pues vamos a seguir más para adelante. Aquí como está. Oh, Blaze. Este es mi primer Blaze. Tiene pinta de que sí. Subo aquí. Mira, otro cofre que nada una varita de blaze no no tengo espacio pues mejor vamos a del el cofre cuidado con los blaze eh mira el lado donde está sitio sí, vámonos de aquí. Mm. Aquí hemos mirado. En serio, tío. Lo único que he de diamantes es una armadura de... De estas de, de caballo. Bastante patético. Bastante patético, la verdad. Eh. A ver, la... La fortaleza grande, ¿eh? Es grande y eso me gusta. Pero, por ejemplo, aquí ya no encuentro nada. Por allí tampoco creo que pueda encontrar nada. Aquí arriba... Spawn o algo de eso, ¿no? Casi. A ver, el la tengo que coger. Que me va a servir para... Para mi casa. Encuentro... No voy a encontrar más cofres Que ya consiguió muchos cofres Y nada de diamante, tío levante Tiene pinta de spawn eh? Buah, está clarísimo ¿Despara para los dos? No, no Bueno, de no vuelta. Come. ¿Cómo voy de él? Me van a salir ahora unas cuantas. Lagazo, el lagazo. Vale, ahí hay otra entrada. ¿O qué es esto? Un gas. Mm. Uf, me la he jugado, eh. Me la estoy jugando muchísimo. Y aquí ya he estado. Aquí ya he estado yo. Aquí ya he estado yo. Sí. La suerte es que no estoy encontrando ningún Wither esqueleto. Mírate. ¿Tú por dónde? Vale, y por ahí... Si voy por aquí arriba, no debería de... Por cierto, tengo que hacer una cosa bastante importante. Y hasta ahora no la había hecho, no sé por qué, pero lo tengo que hacer. Y es esto. Y es esto. Esto lo tengo que dejar aquí. Vale, ya se ya. Vale. Venga, va? No. Dispara a tu compañero, dispara Ahí. Uf. Vale, esta es zona nueva ya, ¿no? ¿Que no? que no qué cojones, hermano? Claro que no No es tan grande como pensaba, ¿eh? Pensaba que iba a ser más grande. A ver, está muy bien. Las cosas como son, pero... No sé por qué pensaba que era mucho más grande. De todas formas, creo que vamos a ir dejando por aquí ya el vídeo. Mm... Debería de buscar más... Más fortalezas. Por ahora tengo 6 seis. Seis de estas, ¿eh? No sé si estoy en condiciones de mmm, ponerme a. Estas esta cosas esta cosa es las voy a necesitar, creo yo. En algún momento. ¿Qué no necesito? ¿Qué no necesito? <coughs> a ver, lo que sí que necesito, seguro, es coger cosas de estas para luego saber la vuelta. Para saber por dónde el camino de, de vuelta, ¿sabes? Ahí marcando el, el terreno vaya, porque aquí yo tengo que volver, a por barras de blaze. Así que de todas formas buscaremos más de foro pero en principio vamos a dejarlo por aquí está. Necesitaría a lo mejor hacer, no no lo voy a hacer, voy a hacer como una marca, pero no lo voy a hacer. Vale, necesito volver a Cero cero, cero cero por aquí, ¿no? Sí, y por aquí, vale, Uf. vale. marcas de esta esto es tal casi cada X bloque pongo un bloque de estos para saber camino de vuelta no, pero esto es, esto es para acá para acá Mirando la flor de me da miedo porque me enfoca Vale. Eso de abajo es grava, tío. Y la graba la necesito. Probablemente. Si hubiera graba, <ríe> me podría tirar aquí, pero pues, no tengo. Vale, creo que lo de los bloques, esto es para marcar. Vamos a dejarlo en que no, que ya llevo unos cuantos bloques sin marcar, así que. como que no me vale la La pena. Pero bueno, si quiero volver a esa por algún casual, pues. pues miro lo... las coordenadas y ya está. En plan, miro el vídeo otra vez y ya está. A ver aquí por aquí arriba me imagino que será no porque aquí no lo veo yo era en el 00 no era 00 casi se sube por aquí se va vale. el cuarzo es que mmm, porque no tengo que no tengo de esto, no tengo para comprarlo ¿sino? en plan no, no lo necesito ahora mismo no quiero picarlo porque me parece mismo un desperdicio de tiempo es, es para acá tío es para acá es para acá y para acá altura eh ¿Será aquí arriba o qué? Tío, yo sé que era por aquí, tío, pero no sé qué altura Uf. La altura es lo que me falta Fijarme Tiene que ser ahí arriba, es que tiene, tiene, que, tiene que haber uno Tiene que ser ahí arriba Por huevo me voy a poner a picar Para arriba Y ya estaría A ver, es para Por aquí sigo bajando, ¿no? Vamos, más o menos por aquí que está ya. No sé qué altura es ¿eh? exactamente, pero Tiene que ser por aquí Quiero ir de, de dos en dos porque me puede caer lava y así por, por lo menos tengo los reflejos suficientes para para... me he cagado por un momento he dicho, hostia lava en eh, los reflejos suficientes para salvarme tío, esto que... ¿dónde están? ¿esto es? Esto es 00. Vale, ahí Es aquí Vale Joder, vaya, vaya suerte la mía ¿no? De encontrarme justo el resto de lava Bueno, está bien, está bien, está bien 8 y 9 Son mis coordenadas No, no, no, no, no, no no ¿Que me ha dado el lagazo? Vale Estaba viendo muchos bichos, me estaba dando el lagazo Y me estaba viendo muerto Vale Uff Pues muy bien Vamos a empezar a ampliar un poco la casa bueno, voy a dejar ya por aquí el capítulo Porque el capítulo se va a hacer tela de largo Probablemente ahora mismo el capítulo sea súper largo Pero bueno, voy a... Voy a... A lo mejor hago algún que otro corte No sé si hará algún corte Pero bueno, lo voy a dejar por aquí eh, Yo espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de eh, Minecraft Extraplano Extremo Ya sabéis, dale like y yo os lo traeré no vamos a volver a NEDA hasta dentro de un tiempecito, pero bueno, con estas cosas por ahora yo creo que podemos ir trabajando. Así que nada, dicho que ve este capítulo, he proyectado y ya, adiós.